Estamos en Kawaii, me voy a quitar las chanclas para lo que vamos a hacer, para que no se me vuelen. Y vamos a empezar bien fuerte. Tenemos típico transporte local aquí aparcado. Wow. Ya super Steph Que nos va a llevar. ¿Te has emocionado, Juan? Let's go, papá, let's go a volar. Además, es con puertas abiertas. Vamos a flipar en colores, yo creo. Joder. Ya estoy subido. Estos son los cinturones. La verdad es que me esperaba un poquito más de un helicóptero con puertas abiertas Me recuerda al cinturón que tenía el coche de mis padres cuando tenía 5 años Incluso, ¿te acuerdas del coche ese que teníamos aparcado en casa? Era un o Seat 500 o alguna mierda así Tenía mejores cinturones que esto ¡Vamos a morir! Espero que no los necesitemos Kawaii no decepciona ¿Te gusta el sitio al que te he traído? Tampoco, tío, no acierta vez ¿No acierto? No, no, me encanta, está todo guapo ¿Puede ser que lleven las gafas un poco apretadas? Sí, sí <risa> que... Me encantan sus chicos Lo estoy pasando primado. Estamos en una poza que podría parecer Tenerife, pero no lo es Es Kawaii Kawaii es una isla volcánica, igual que las Canarias Estas pozas, cuando la marea está alta, están petadas de olas Y cuando la marea baja, se quedan así Tenéis en la descripción un vídeo de geología de un doctor que explica cómo se formó la isla Vamos a romper el agua Dios. Acabamos de llegar Se van a quedar flipando los tíos, eh Bueno Explicación de la situación actual Hay un suel de 4 metros y 20 segundos de periodo Eso quiere decir olas muy grandes Y hemos decidido venir a una playa con un short break Que es una ola que rompe directamente en la arena Mira Alex <ríe> Alex dice que nos va a recatar No hay socorrista no hay socorrista en la playa, pero bueno, tenemos suerte de que Alex ha encontrado un flotador para salvarnos. No tiene cuerda tampoco. Bueno. Tiene cuerda, no tiene nada. Tú, son muy grandes las olas, ¿eh? están muy grandes. Pero vamos al agua, ¿no? Vamos al agua. Hay que probar. Bueno, va, va, vamos a verlas, vamos a verlas. Estáis oyendo las sirenas, acaba de pasar, acaban de pasar los bomberos. Con una ambulancia y muy sorprendentemente los bomberos aquí o la ambulancia, no tengo muy claro lo que era pero Había dos vehículos, uno creo que de bomberos y otro de la ambulancia Van con tablas de surf en el techo Hemos visto a unos que están haciendo Towing, que básicamente van con motos de agua Y la moto de agua les ayuda a entrar en la ola porque es imposible entrar a pecho remando Así que seguramente habrán tenido un accidente y estarán yendo a rescatar a alguno de ellos Es jodido supongo Vamos a ver cuáles son las condiciones aquí en primera línea de playa Plan de ataque, Albert, échame la mano Esta es la playa, aquí estamos nosotros Entonces las olas vienen en esta dirección Y en esta otra dirección Esta es la zona segura Porque aquí el agua no se echa para la playa Solo que aquí el agua va para adentro Y aquí también hay rip current Que puede ir para adentro porque el agua se recoge Así que si estamos en la espuma yo creo que no se echa para acá Y una cosa, si toda la playa es espuma ¿Qué hacemos? Morir Ojalá lanzaría. tener tablas aquí Buah. Lanzaría un coco Y miraría si el coco se y lo aquí, analizamos, ¿no? Vamos para afuera, sí. claro Contándonos, metemos y ya está Chavales, la seguridad es lo primero He pensado si meterme o no Y yo primero no me meto Primero quiero ver un poco la corriente Miquel dice que él se mete A ver, pinta bien, pero Es que sin saber para dónde van las corrientes ¿Dónde está Mikel. Ahí dentro está Miquel ¿Y cómo sales? ¿Cómo sales? ¿Puedes salir o no? ¿No consigues salir, no? Poco a poco. A ver si Miguel consigue salir. La corriente está para allá, eh. Se puede salir, se puede salir. Todo bien. Cuando se pone grande hay que tener paciencia para salir. La clave es paciencia, si no pierdes mucho aire. Y no quieres perder aire, ni estar cansado cuando estás en el agua Acabamos de surfear, bueno surfear De intentar surfear con el cuerpo en esa playa de ahí Y a tan solo 50 metros Hemos encontrado un rock swing. En Hawái hay de todo lo que nos gusta Por cierto, el body surfing. Así, hay que decir, hay que contar un poquito Las olas eran demasiado grandes Coger se podían coger algunas Pero cuadrar entre el que graba con la GoPro Y el que cogía las olas era imposible De repente Estabas ahí en el, en el spot donde se cogen olas y de repente te llegaba una masa de espuma enorme y te arrastraba por toda la playa y ya tenías que volver a empezar de cero. Tip muy importante, hay que analizar bien el mar, hacia dónde va la corriente, cómo son las olas, dónde van a romper, si el fondo es de arena porque no te quieres chocar con una roca, obviamente el mar tiene mucha más fuerza que tú, no lo puedes predecir, no sabes exactamente lo que va a pasar y después de analizarlo entras poco a poco calmado y con mucho aire. ¿Con mucho aire? Con mucho aire, siempre calmado Porque es lo que hace la diferencia Si tú estás como si nada, al final estás flotando en el agua Puedes aguantar un minuto, un minuto y medio Salir, respirar, coger aire y otra vez Los holds quedan de 5 o 10 segundos máximo 5 o 10 segundos, lo que tienes que hacer es mantener la respiración y aguantar un poco abajo Porque si te pones a remar enseguida, te vuelve a chupar, no sé qué sí. Te cansas y acabas ahogado No quieres eso, te hundes hasta el fondo Porque en el fondo estás tocando el suelo así Has cogido aire, estás así tranquilo Y cuando dices, venga, ya puedo salir Yo lo que hago, pum, salto fuerte Así me aseguro, la primera bocanada de aire hasta ahora ha estado súper tranquilo fuera más o menos sí. se movía un poco estaba tranquilo ya respiras y estás sobrado todo el mundo aguanta 5-10 segundos yes. está todo aquí dicho esto no hay que meterse en ningún sitio si no estás seguro de que te vaya a salir bien o no tienes la capacidad o si no quieres morirte y la gente que está a tu alrededor no quiere que te mueras vamos para el